Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, soy Rex, y bueno, seguimos aquí en Flint Country, y ya estamos en el nivel número 5, o la misión número 5 de la misión de camionero, exactamente, y bueno, una vez que ya estamos en la misión número 5 y en Flint Country, va a aparecer el puto camión, entonces nos subimos, y tengo que ir al, al aeropuerto de no sé qué, no me acuerdo, creo que el, aer el aeropuerto de, de Easter Bay, no sé, y bueno... Exactamente, aquí lo triste de esto Y que me entristece es que Es totalmente mercancía frágil Porque es combustible y todo el cuento Entonces mientras más daño yo haga Me va a ser un poco Falta el dinerín, ¿me entienden? Y ahí hay una barra inclusive de daño Y lo que podemos hacer es evitar un poco el tráfico e ir lentos Entonces yo recomiendo que vayan lentos, lentos Pero siempre va a ocurrir alguien que te choque Como ahorita, no, no me chocó entonces voy a guiarme por el mapa, a ver si es que voy correctamente o si estoy mal, no, si estoy bien. Entonces ya sé que voy a poner un punto ahí para no, no olvidarme todo el cuento porque soy medio olvidadizo. Y a veces por estar hablando tonteras, hablando de ustedes, me equivoco. Entonces pongo el punto, el puto punto, el puto punto, el punto punto. <risa> Lol. Entonces ya ponemos el punto y seguimos ya. Como pueden ver, ya voy a tres, voy a poner el mapa, el mapa, no, creo que ya no lo voy a poner, ¿por qué? Sencillamente, ya sé que es largo nada más al recorrido Y bueno, aquí lo triste es que me entristece Que tres, tres, tres, tres tristes tigres en un puto trigal Olo, lo lo lo dije bien Entonces, bueno, tres putos trigres Tres trigres Bueno, como sea No puedo decirlo muy rápido Oh, Dios, qué mierda lo por estar hablando huevadas del tigre bueno, los tres tigres, tres tigres, tres tristes tigres en un trigal. No, no tiene nada que ver en esto. Entonces, bueno, ya creo que me perdí. Dios, eh, creo que tengo que coger ahorita a la izquierda. No sé sigue sí, a la izquierda. Entonces me voy a meter por el túnel este, el túnel secreto. Ojalá que no me choquen aquí o me golpeen. De ley me voy a golpear igual es a desminuir la barra. Uy, uy, uy, uy, uy, 2720 de dinero, no puede ser. Qué malo estoy conduciendo, no puedo ni coger una curva. Es si aquí, soy así, se imaginan. Uy, qué mierda, y aparece el puto. Ahora falta que se me salga el, el, el, el, el la parte de atrás. Uy, Dios santo. Se escucha en primera persona, se escucha en primera persona, Dios. Bueno, lo, se escucha en primera persona que es eso Entonces ya estamos cerca del punto amarillo Y bueno, como pueden ver, soy pésimo, sé, pésimo, pero pésimo conductor Y he llegado a 1520 Entonces lo que les recomiendo es tener cuidado Porque el mínimo golpe los puede dejar en la mierda O los puede dejar en añicos, así todo hecho mierda Entonces les recomiendo eso, que tengan cuidado porque sinceramente es la primera vez que hago esta misión la misión número 5 o el nivel número 5 como coño quieran decirle exactamente me siento algo nervioso, me subo a los dedos y que puedo decir que el tráfico de la ciudad lo detesto en persona y en puto videojuego ok, entonces estamos cerca del punto amarillo estamos cerca del aeropuerto y exactamente creo que tengo que ingresar al aeropuerto a darle gasolina a los aviones <risa> No, ya estamos cerca del punto amarillo y bueno, ya por fin voy a hacer la entrega con 1.400 dólares. de que yo pensé que iba a tener más dinero, pero no pienso tener tanto dinero. Entonces ahí llegamos y supuestamente ya llegué. Eso ha sido todo, no olviden comentar y hemos hecho la misión número 5. Y también no olviden suscribirse. Hasta la próxima. yo